En las elecciones del domingo, óiganlo el pronóstico que les voy a decir. En las elecciones del domingo, no va a haber una guerra. Señores, los supermercados estaban así. Con ese fenómeno psicológico que le da a los dominicanos. Que no hay posibilidades de una guerra para el domingo, aunque se ha provocado como para que las elecciones... Desde ahora se está, todo el que va a perder, ya desde ahora se le está organizando el pataleo. Todo lo que van a perder, están practicando, cómo van a hacer, si es rabieta como los muchachitos, si se van a tirar al suelo, qué tipo de rabieta, pero todos están preparados para la rabieta. Lo único que le digo, no va a haber guerra. ¿Qué puede ser lo que se produzca? Por ejemplo, miren aquí. Fadul niega plan sabotear comicios. Esto ya... Y si usted sigue leyendo, eh, JR reitera transparencia, elecciones del domingo. Pero ven acá, transparencia es una forma natural. Eso es lo que tiene que vender. PGD .E. transmite denuncias sobre delito electoral. Todo es contra la, lo del domingo. O sea, lo del domingo, yo que tengo eh, por edad, cada que he visto varias elecciones. Que he visto varias elecciones. Las elecciones donde le han dado más daño a la Junta Central Electoral es en esta, la del domingo. Ahí, ese mismo grupo de Leonel Fernández ha dejado de entrever que el fraude es un hecho, la gente de Leonel, que es la gente de Leonel. Y verán ustedes el, el martes, el domingo, perdón, el lunes 17 el pataleo está organizado tenga la seguridad no hay duda ¿eh? van a haber funda pero no va a haber guerra porque ahora mismo las condiciones no están dadas ahora, ¿qué yo les recomendaría a la gente? organícese tempranito vote temprano, si es que usted va a votar yo no tengo que hacer eso porque yo no voto mi dedo no se va a ensuciar en esa pendejada por un paquete de gente con intereses personales para ellos mismos. Ahí no hay uno que le preocupe a este pueblo, sino mi ego, yo soy regidor, yo soy alcalde, yo soy esto, pero yo y los demás que me miren, que los ojos de los demás me sirvan para admirarme, yo regidor. Digo, se tiran 105, cualquiera ahí, relajanco o pero no va a haber guerra. Ahora, ¿qué sí puede ser seguro que va a haber? Sujeto fanático, lambone, que con unos tragos que se tiraron en la noche, que sigue la motivación para el domingo, eso posiblemente sean las víctimas que salgan a los periódicos. Mataron uno, mataron dos trompada, sillazo malas palabras e intento de golpeo entonces ¿qué hace usted que no quiere verse con esa situación odiosa usted lo que hace es que trate de votar antes de las 12 si usted es lo que vota no como yo, yo no voto si usted es lo que vota usted lo que tiene que hacer es ir temprano ir temprano eh, cuando usted vea en un sitio óiganlo bien, óigalo que no, ve, no va a haber guerra si en una mesa usted va y usted ve un rebú de gente moviéndose como que hay un pleito no coja ver el maldito pleito usted se queda un ratico hasta que pase porque todo pleito va a ser intenciones malas palabras, claro, caramba Qué lamentable que yo no va a estar ahí porque me gusta grabar todas las malas palabras para un diccionario que yo estoy haciendo de malas palabras, para la nueva edición, ya yo tengo uno hecho, de 300 páginas, fabuloso, ahí están todas las malas palabras, muy difícil yo encuentre una nueva, a los muchachos si encuentran una nueva, se la pago cada una a 500 pesos las malas palabras nuevas, pero en el diccionario mío están todas, entonces me gustaría para ver si hay una nueva, eso es todo lo que va a haber ahí, o sea, no hay por qué hacerse creer que viene una guerra, no, trompada, cuñalada, y en algunos casos, tiros locos de gente, o hua, hua o que está medio bebioso, de la noche, bebida cara, entonces fanático.